Tutoriales Interlaus News presenta Cómo convertir un PDF a Word u ODT con Google Drive Hola amigos de YouTube Hoy les voy a enseñar a convertir un archivo PDF a Word y a ODT con nuestro Google Drive Comencemos Para ello vamos a abrir nuestro correo de gmail y acá vamos a la parte superior derecha donde dice aplicaciones de google hacemos clic acá vamos a donde dice drive hacemos clic acá vamos a donde dice nuevo subir archivo yo ya tengo preparado el pdf en el escritorio hacemos doble clic ya se está subiendo y acá vamos sobre el documento que acabamos de subir, hacemos clic con el segundo botón del mouse, vamos a donde dice abrir con documentos de Google, esperamos y acá vamos a donde dice archivo. Descargar como, y acá tenemos las dos opciones para descargar con Word y punto .odt Yo primero lo voy a descargar con Word, hacemos clic, ya se está abriendo, y acá simplemente vamos a donde dice habilitar edición, hacemos clic Y ya podemos editar nuestro PDF con Word, ahora lo voy a cerrar, y vamos a hacer lo mismo con punto .odt archivo, descargar como, .dt, hacemos clic, y acá lo voy a guardar en el escritorio, ya se descargó acá abajo, lo voy a cerrar y voy a ir al escritorio, y acá tenemos los dos archivos descargados, uno con Word y otro con punto. ODT. Voy a abrir el de odt y como ven ya podemos editar nuestro pdf también con punto .odt. Eso es todo amigos, suscríbanse a mi canal, pongan me gusta a mis videos, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos videos, compartan mis videos, hasta la próxima, muchas gracias.